pasé por el love de Xbox en la ciudad de México a jugar Loop y flipé con el juego, pero también con algunas de sus habilidades, como el teletransporte, la invisibilidad o la telequinesis. ¿Acaso tendrán algún fundamento físico? Vamos con él. El teletransporte es el gran sueño de la humanidad, ¿verdad? De la cama a la universidad en un minuto, eso sí que es vida. ¿Y tiene sentido? Pues hay realmente dos posibilidades. Una es con agujeros de gusano, atajos en espacio que conectan lugares lejanos de forma inmediata. Esto sería fantástico. El problema es que no existen. Es decir, la teoría los permite pero nunca nadie ha visto un agujero de usando por ahí por el aire. La segunda posibilidad es la teleportación cuántica, tomando tus átomos y copiándolos, reensamblándolos en el destino. Algo posible teóricamente. Pero en la práctica, abrumadoramente difícil. Imposible por ahora. Así que el teletransporte tendrá que esperar. Y la invisibilidad, ¿me dirás? Bueno, eso suena mucho más factible. Todo lo que hay que conseguir es un material que sea capaz de dirigir los rayos de luz y te bordeen, como el agua bordea una roca en un río. Para eso están los metamateriales, materiales que son capaces de dirigir de forma muy curiosa los rayos de luz en su entorno. Así que no estamos tan lejos de conseguir algo así. Y finalmente, la telequinesis o cómo mover objetos con la mente. Hoy sabemos que los pensamientos no son sino señales eléctricas, conectando neuronas en nuestro cerebro, y como son electricidad, pues se pueden leer igual que se lee un programa informático. Entonces, algún día podremos pensar en un movimiento que ese pensamiento sea transferido a una máquina externa y que esa máquina externa ejecute el movimiento que nosotros hemos pensado. La respuesta es sí, de hecho, ya se hace, devolviendo la movilidad a personas con parálisis. Por lo tanto, esto es algo que la ciencia sí permite. Pues ahora, a probar todas las demás habilidades de Cold and Dead Loop. Que gracias a Xbox Game Pass Ultimate pueden jugar ya en su Xbox PC o en su celular con el poder de Xbox Cloud Gaming. ¿Sabes?